Com, que todavía sigue siendo la misma página en algún momento va a dejar de ser todo ese nombre largo y va a ser simplemente patagoniaastral.com eh, También que te sumes a Telegram nuestro Telegram t.me barra curso de astrología curso de astrología todo pegadito y sin acento en la i ahí somos más de 600 los miembros del grupo y eh, cada día se habla de astrología todos los días y los martes y los miércoles ahora estamos haciendo eh, chat de videos así que te invito gentilmente a que te subes a nuestra gran comunidad bueno, hecha esta invitación y que te suscribas en este canal hoy vamos a ver la clase 233 el sol en Leo en la casa 5 en Leo y el sol en Leo en la casa 11 también en Leo la casa eh, vamos a empezar por tal cual está acá en esta imagen que vos estás viendo el sol en casa 5 el sol en Leo la casa 5 en Leo o sea esta triple combinación astrológica que representa Sol en casa 5 Narcisistas, apasionados, creativos. Casa 5 en Leo, demo, dramáticos, perdón, orgullosos, egocéntricos. Sol en Leo, líderes, fieles, nobles, arrogantes, tiranos, orgullosos. Por lo que podemos decir, si tenemos una configuración así delante nuestro, que estamos ante una persona, por ejemplo, noble, fíjense esa palabra clave, la agarré, del sol en Leo. Demasiado dramático, casa 5 en Leo. ¿sí? Con las cosas que le puede llegar a suceder, con todo ese apasionamiento que le pone a las cosas, sol en casa 5. Ven cómo uno va... Eh, creando esas frases ahora vamos a ver qué es lo que pasa si ese sol sigue estando en el signo de leo pero ahora dentro de la casa 11 y esta casa 11 en leo y bueno entonces vamos a estar ante una persona amistosa superficial o vanidosa por ser que el sol está en casa 11 si la casa 11 está en Leo, estamos ante un creativo, un orgulloso, un líder. Si el sol está en, en, en líder, porque se repite. Si el sol está en Leo, líder, noble, arrogante, tirano, orgulloso, fiel. Por lo que estamos en condiciones de decir que estamos ante una persona, tal vez, que lidera en una forma amistosa, y con orgullo todos sus temas, todos sus proyectos, todas sus cuestiones personales las lidera en forma amistosa y orgullosamente. Bueno, nos volvemos a encontrar mañana, por supuesto que sí, pero mañana nos encontramos con el sol en Virgo. En casa 5, por supuesto, en el eje 511 como venimos viendo. Acá te dejo, perdón, de este otro lado. Te va a quedar un rectangulito que eh, es toda esta lista de reproducción. Porque si no entendés de qué estoy hablando en este video, es porque no viste todos los anteriores. Hay 232 videos anteriores a este. Entonces, te invito a que mires en esa lista de reproducción, todos los videos anteriores y en muy poco tiempo porque son 320 videos, 320 clases, te vas a convertir en un gran astrólogo, astróloga, astrólogo Nos volvemos a encontrar mañana. chao hasta mañana.